Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de un tema muy importante en estos días de confinamiento y es la convivencia en las relaciones de pareja. Estamos en una situación crítica, estamos sintiendo muchísima incertidumbre, estamos sintiendo emociones como el miedo, la ansiedad, la rabia, la impotencia y estamos poniendo a prueba nuestra resistencia. Si a esto le sumamos que no estamos acostumbrados a convivir en pareja siete días a la semana, 24 horas, la situación es la tormenta perfecta para que, para que se generen conflictos entre nosotros entre la pareja de acuerdo y además temas no nos faltan el día a día las tareas domésticas, los niños, el trabajo, cualquier cosa puede hacer saltar la chispa. Realmente es una situación que va a poner en jaque muchas relaciones de pareja, la estabilidad y la continuidad de muchas parejas pero yo os propongo darle la vuelta. Yo os propongo plantearnos esta dura situación como un reto a superar en equipo, a transitarlo de la manera más positiva posible. ¿Cómo? Bueno, pues en primer lugar, normalizando estas emociones que os comento que estamos sintiendo todos. Tendremos días mejores y días peores. Y cuando estemos ahí sintiendo ganas de llorar, irritables, con ganas de... de, de bueno, con ansiedad, eh, poder hablarlo, poder expresarlo poder compartirlo, normalizar mis emociones negativas y también las de mi pareja. Y, evidentemente, tener en cuenta otras cosas muy importantes en la pareja, como por ejemplo la comunicación. Tener cuidado con el tono de voz que utilizo, el volumen de, de, de voz que uso al decir ciertas cosas. Elegir un momento adecuado si quiero transmitir un mensaje pues, más complicado o, o tener en cuenta, ¿no? también hablar de, de las emociones eh, en, estos, en estos momentos de, de comunicación. No solo hablar de lo que pasa en el día a día, sino pues, compartir con el otro qué pasa aquí dentro, ¿no? qué, qué siento eh, acerca de todo lo que nos está rodeando en estos días. También es muy importante poder compartir momentos y aficiones eh, juntos, si, si sois una pareja que antes ya teníais una actividad en común, como por ejemplo pues hacer deporte, intentar trasladarlo dentro de casa y transformarlo. Si antes os ibais a correr, pues ahora intentar hacer un, un tutorial ¿no? de deporte juntos, o de yoga, o de baile, o de lo que sea. Lo importante es mantener esa costumbre. Eh, un tema muy importante también es promover esa cercanía física. Sabemos que los abrazos fomentan la serotonina, nos hacen sentir... Eh, bienestar emocional y nos acercan como pareja, pues intentemos aprovechar estos momentos y que no se nos escape nadie por el pasillo sin un abrazo, sin un beso y, o sin, sin una caricia. Y por último, sí que me gustaría recomendaros algo también muy importante para la salud de la pareja y es la individualidad es poder mantener la individualidad de cada uno de los miembros de la pareja para hacer actividades en solitario, si es posible, y lo permite la casa en diferentes estancias, como leer, como escuchar música, pintar, coser, meditar, eh, lo que os guste a vosotros. ¿no? Esto permitirá, nos permitirá también airearnos y, y estar con nosotros mismos. Bueno, es una situación crítica, es una situación difícil, pero no podemos evitarla. Yo os animo a, a que decidáis transitarla en equipo y, y con actitud positiva. Eh, cuidaros muchísimo, muchísima fuerza y nos vemos en el próximo vídeo.